El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte envió este jueves a juicio de fondo al imputado Rangel Joel Enríquez, implicado en la muerte del joven Raylin Sabiñón de Asa, durante hecho registrado en fecha 12 de junio del año 2018 en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se pues tuvo convocado el tribunal para conocer audiencia, ya que el Ministerio Público contaba con un plazo de tres meses para presentar el acto conclusivo y así lo ha hecho. Presentó una acusación contra el imputado. Eh, con todos los elementos de prueba que conforme a la ley, vamos a demostrar eh, en una etapa posterior que fue el responsable de ocasionar la muerte a su hijo. En sentido general para que la población... El tribunal dictó auto de apertura a juicio y lo envía a juicio de fondo para que sea el tribunal colegiado que decida sobre la culpabilidad del diputado. La dice preliminar hoy un auto de apertura a juicio, sin embargo, en el juicio de fondo tendrán que dar sentencia absolutoria a favor de ese imputado toda vez que los testigos que fueron entrevistados por el Ministerio Público se refieren a cuatro personas encapuchadas, por lo que es imposible poder identificar a ninguno de los autores. Y en este caso particular están acusando a un ciudadano que nada tiene que ver con esos hechos y será eso probado en el eventual juicio de fondo que se va a conocer próximamente. Se recuerda que el hecho ocurrió en medio de una huelga en horas del mediodía, cuando los victimarios, a bordo de una motocicleta, emprendieron a tiros contra el joven, quien falleció a causa de presentar herida por arma de fuego en tórax, según diagnóstico médico. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.